Teruel existe y sus codornices también. Vamos a Teruel Esta canción es Hotel California. Teruel es una tierra preciosa y me encanta, cada vez que paso barracas llego a estos altiplanos y, y me encanta la soledad de estas tierras y lo abrupto de sus paisajes. Es el que más, cuando dices, va a matar de todo Teruel, Sí, es eso, es porque creo que es uno peor de categoría. categoría. Bueno, amigos, estamos en Teruel, остановimos para descansar los niños, para que no Каждый из охотников выгуливает своих собак. ¡Pórtala! ¡Sultán! ¡Pórtala! ¡Vini! Bien, Sultán, bien. Bien, Sultán, bien. Estamos en las cuevas de, de Almudén. Y vamos a tomar algo aquí en el, en el, en el bar este. Esto es auténtico. Al lado de la Fuente San Antonio. Me alegra en mar. Mira aquí la música. Soy de UJ. Es la música folclórica de, así de, de Aragón. Todo lo meses la, la, la música más antigua que, que hay en España. te parece? Bien, bien. Está fresca el agua. te parece. ¿Qué tal, amigo? Mi amigo es España y Ucrania El, el, el martes ¿El pase lo quiere o no? Vale Bueno, hasta la próxima Bueno, pues, acaba la jornada de caza Acabamos el día Hemos cazado unas 8 horas y, y estamos ya cansados pero contentos porque la media mediavera es la media mediavera es algo muy especial que nos encanta estamos esperando todo el año para salir con los perros es, es así mágica